Yo, yo, yo, huh. huh. yo, pro pro el puto pro beat, como el deseo que deseo tesla con las antiguas bobinas más anima hasta anima sin más doctrina, te y mi medicina ser otro feo en vitrina imagina curado de espanto pues eh. tanto el puto llanto que ya no rompo en pedazos lazo uno con mi canto tanto mi semillas agua de mayo frío sin fallo sucia perra mi rap no en casquilla más de mil trucos sonorítmicos sencillo flow gnóstico para definir en su totalidad con un sistema palabrístico cósmico único sigo indomable apaño ritmo íntimo no lo engaño años en ritmo Imagino sueños perdidos, el sentido íntimo con el que lastimo Son apaños creativos sin un sentimo ni mil suscriptores De aquí seguimos, dos torres no atores, señores diferentes Elipse, deja que me deslice, canalice, que rompa el contorno que dice Escóldate el verso para que de luces aterrice en cicatrices, propongo materia prima, rima con buenas raíces Tema oscuro, cianuro, emblema duro, a caro. proclema Puro dilema para alguno tras nosotros a los nuestros creciendo, aportando, dando el callo, sacando los jugo, exprimiendo mi talento, creciendo con los fallos, aunque por ellos me estén maldiciendo. Mi corazón es puro, por eso no me callo, rayo no hay quien me parta, y eso os lo juro, que no se enteran que esto es España y no es Parta, y vengas a tirarse peo, más grandes que el puto culo, tu rollo cansan pa'cha Parta mi hacha verbal normal, tu moral parta, ya me arda. El típico su normal que se tira de mortal percal Después cae en plancha por irte grande Te quedaste en nada, valoras más las visitas que la musicalidad Que eso es lo que importa, sí